Es completamente normal que padezca enfermedades parasitarias en algún momento de su vida, así que sepa que no es culpa suya. Aunque tomes todas las precauciones necesarias, cuidarlos puede seguir siendo muy difícil. Por lo tanto, si aún no ha conseguido los resultados deseados y desea hacerlo lo antes posible, sin cirugía ni tratamientos costosos, debería plantearse utilizar un remedio. En este caso, Enterotox es la mejor opción. Enterotox se compone de ingredientes clínicamente probados que son esenciales para para eliminar los parásitos y lombrices intestinales de su cuerpo. Tomando Enterotox, su calidad de vida aumentará drásticamente. Por fin podrá realizar sus actividades cotidianas sin temor a que usted o su familia enfermen y se sentirá mucho más cómodo en su vida diaria. Enterotox ha recibido buenas críticas de médicos de todo el mundo, lo que confirma una vez más su alta calidad y eficacia. El medicamento es natural y de buena calidad y no provoca efectos secundarios.